Bueno, estamos llegando al obelisco en Avenida 9 de Julio en la tradicional City Porteña. De acá vamos a doblar a la izquierda, a agarrar la Avenida Corrientes, también emblemática. Y por Corrientes de Derecho hasta la Asociación Argentina de Pesca en este domingo hermoso de noviembre a Pescar Carpas. Vamos a ver si tenemos suerte. Acá doblamos a la izquierda por Avenida Corrientes. Todo derecho nos saca la Asociación Argentina de Pesca ¿Qué pasó? ¿Siempre arrancó? Vamos. ¿Con qué realdinado siempre arranca? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Es ¿De deporte? No, no, bien, chico. Pepe, Ahí está. ¿eh? En esta, la gorrita. Sí. ¡Qué reharinado.